Hola, ¿cómo están? Bien. Ya tenemos, a ver, a ver, 28. Bien, buen número. Así que yo creo que podemos arrancar. Bien, me dicen si es que ocurre algo, levantan la manito. Eh, Python es un lenguaje de programación que, como muestra esta imagen, en la imagen se encuentra en el medio, pero en realidad es la base que da sustento a esas otras cuatro actividades, de hecho no es la única, pero en tecnología informática Python ocupa, desde que se inventó, un lugar preponderante cuando digo preponderante, es porque está dentro de los tres primeros lugares en lo que es cualquiera de esas cuatro actividades. Desarrollo de software, la world Wide web, las, las operaciones, el data science. Excepto eh, mobile, todavía Python no se ha metido en ese terreno, pero en el soporte y en, la, en, la, en el procesamiento que está detrás de los servicios para mobile, sí está. Utilizar Python es una de las competencias, una skill tech, más apreciadas actualmente para conseguir un trabajo. Yo soy Julio Tentor. Eh, hace 38 años que eh, desarrollo software. En el último tiempo me he dedicado, um, estuve trabajando como arquitecto, arquitecto de software, estuve trabajando en la gestión de proyectos, estuve trabajando también como Scrum Master, como Data Engineering, seguramente dentro de un rato vamos a charlar sobre lo que hoy por hoy se denomina o se conoce como Ingeniería de Datos. Estuve trabajando en todas estas actividades a nivel global, por lo tanto tuve que desarrollar habilidades en Cloud Computing. Así que permítanme contarles eh, cómo es que Python impacta en todas estas áreas de la tecnología informática. A ver, acá está. Bien. Un roadmap es un camino, es un trayecto que uno puede seguir para desarrollar alguna actividad. Y en el caso de Python, por ejemplo, podemos trabajar en el desarrollo de software. Eh, más o menos los ubico y por, creo por la inscripción prácticamente todos son estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Independientemente de la carrera, ya saben lo que es el software. Entonces, es pues, cualquier producto que se desarrolle para un dispositivo programable. Eh, Python no comenzó siendo un lenguaje de programación para hacer software. En realidad, Python comenzó como un lenguaje de script para administrar sistemas. Eso es lo que eh, el holandés quería eh, lograr cuando inventa el lenguaje. Por supuesto, re le resultó tan importante, tan interesante el lenguaje, que eh, ahora se utiliza en el desarrollo de software por la potencia y por la versatilidad que tiene el lenguaje. En el caso del desarrollo de la World Wide Web, o sea, la telaraña mundial de redes, eh, Python, con dos productos, Django y Flask, permiten desarrollar páginas web. Y con el lenguaje propio, permite desarrollar muchos de los servicios o los microservicios que operan dentro de los sistemas que hacen que la World Wide Web funcione. La World Wide Web no es solamente páginas web. Hay muchísimo, pero muchísimo más atrás de eso. DevOps es lo que actualmente se conoce como eh, Development and Operation. O sea, en mi época, cuando yo comencé hace una montonera de años, nos contrataban para desarrollar un, una aplicación, un sistema, y nosotros nos tardábamos dos años para entregar algo. Ahora es, realmente es inaceptable. Hoy por hoy las empresas desarrollan, integran continuamente, se integration, y hacen continuous delivery. O sea, la, integran lo que desarrollan inmediatamente e inmediatamente se lo entregan al usuario. Para eso es que surge esto que se conoce como DevOps. Y básicamente se hace con Python. Hay otras herramientas. También, pero no deja de utilizarse el lenguaje de pronunciación. Y no hay duda, la mayoría de la gente, hoy por hoy, Data Science es algo que, que no se le cae a nadie de la boca, es, eh, como, que, como dijeron en algún momento, es algo que va a ser muy buscado el científico de datos, pero no solamente la ciencia de datos, tenemos la, la analítica de datos y la ingeniería de datos, el Data Engineering, son actividades que tienen que ver con los datos, hoy por hoy hablamos de organizaciones, dirigidas o conducidas por los datos. Python se ha consagrado como el lenguaje para procesar datos. No solo porque es sencillo y es muy versátil, sino porque eh, existen una cantidad enorme de librerías que permiten eh, hacer con datos muchísimas cosas sin necesidad de tener base informática. Y ahí viene lo interesante. ¿Por qué Python se ha convertido entonces en un skill de tecnología muy apreciado? Porque hoy no tenés que ser informático. Si vos sabes Python, te vas a lucir en tu desempeño profesional, por ejemplo, como médico, trabajando en el procesamiento de los datos que, que se generan en el ejercicio de la medicina. El curso que propongo va a trabajar sobre estas cosas. Básicamente, vamos a desarrollar los elementos que tiene Python para programar. Los elementos son, si estamos hablando de la construcción, imagínense en esos juegos que tienen los nenes para hacer construcciones casitas y todo eso, bueno, son las piecitas, los elementos son las piezas que este lenguaje nos facilita para eh, desarrollar productos de software. Y los otros tres elementos, estructurada, modular y orientado a objeto, son formas de programar que este lenguaje nos permite hacerlas a todas juntas. Es más, permite una más que no está acá, que no, no, en este curso no se va a ver, que es la programación funcional. Todas ellas hacen que este lenguaje de programación sea tan versátil y que un, un desarrollador puede escribir código en cualquiera y en todas. El mismo, el mismo código, sin ser un despelote, bien controlado, puede utilizar todas estas técnicas de programación. Porque no son otra cosa más que... Okay, o sea, un, un sistema, una aplicación de software hecha con la tecnología de programación procedural, funciona en una notebook, y en esa misma notebook funciona un programa hecho o codificado con programación orientada a objetos, o sea que las dos son formas de programar, nada más. Nada más que eso. Entonces, vuelvo. Python es, como dije, el centro o la base para todas estas actividades. Y Obviamente, si se van a desarrollar, dedicar al desarrollo de software, ya sea software por el software mismo, o en la World Wide Web, o se van a dedicar a la administración de sistemas, que es DevOps, bueno, tienen que tener una base en informática. Pero la nueva beta de trabajo, que es la ciencia de datos, está abierta para cualquier disciplina. Acá prácticamente son todos estudiantes de ingeniería, pero por ejemplo un bioquímico, un médico, un historiador, todos ellos pueden... Eh, aprender Python para luego incursionar en ciencia de datos en su disciplina. ¿bien? O sea que definitivamente Python es, digamos, es una de las eh, competencias o skills más buscados en, actualmente. El curso que les estoy ofreciendo, que los estoy invitando, se eh, va a desarrollar en esta plataforma, en ese ese es el, el home page o el landpage page de, del curso. Básicamente acá tenemos un poquito de descripciones, bueno, esto ya pasó porque es la inscripción a este evento. Si quieren anotarse para considerar su, su inscripción, lo pueden hacer acá, acá tenemos el formulario para inscribirse, porque vamos a recolectar una cantidad de datos, fíjense que eh, lo más interesante de esto es que es lo que vamos a aprender ¿Qué se pide para anotarse? O sea, si ustedes no tienen estas características, por favor no se anoten porque les va a ser eh, complicado llevar adelante el curso. Son 80 horas en ocho, en ocho semanas. Eso significa que este, si descansamos un par de días, el sábado y el domingo, el resto de los días tenemos que dedicarle dos horas por día a esta actividad para que el curso sea eh, aprovechado. De otra manera, no van a poder superar los exámenes. Por supuesto, si ya saben algo, lo que yo les sugiero es que directamente intenten los exámenes ahora, no hace falta ni anotarse, ya les muestro cómo es eso. Y la otra cuestión, que seguramente les debe estar eh, picando, es, bueno, para los estudiantes de la Facultad de Ingeniería es gratuito, por supuesto no para todos, porque si yo tengo un estudiante que está por recibirse de alguna carrera, eh va a ser preferido ese estudiante a aquel que está comenzando. Y ya, obviamente, eh, hay muchos estudiantes que ya se han anotado, algunos de ellos ya han sido aceptados, otros están a la espera de que no se presente alguien con, con más avance en la carrera. Otros estudiantes de la UNJO, egresados, eso tienen que pagar, en este caso el, la mitad del arancel, y eh, personas extrañas a, a la Universidad Nacional de Jujuy el arancel es de 6 mil pesos, dos cuotas, ¿no? Una de 6 mil en, en el primer mes y la otra en el segundo mes. Eh, los que vayan a hacer el pago, por favor les pido que creen su cuenta de Mercado Pago porque no por pagar van a hacer el curso. Eh, tienen que cumplir con esas condiciones y si no las cumplen les vamos a devolver el dinero. Eso, o sea, no, no, es, no es intención. Eh, por supuesto, el dinero hace falta para mantener toda esta infraestructura, para los honorarios de quienes trabajan, todo eso, pero no es la intención eh, eh, hacerse ricos con esto. ¿Cómo se aprueba? En realidad, conmigo no van a, no van a rendir nada, porque eh, conmigo lo que van a hacer es tener un, un tutor, un instructor que los va a ayudar a aprender. DataCamp es un sitio en el cual se puede aprender Python, eh, no es gratis, hay que pagar, eh, hay algunos cursos gratuitos, se los puede buscar y los pueden tomar, pero lo más interesante de este sitio es que tiene un, un, un sistema de evaluaciones, assignment. el de Python Programming Assignment es espectacular, porque uno puede rendir ese examen, son 15 preguntas en un determinado tiempo, y ellos te califican en una escala de novicio, novato o beginner, intermedio y avanzado. Este curso eh, surge justamente después que yo conozco ese, ese sitio, porque digo, bueno, este, yo puedo ayudar a las personas a alcanzar el nivel intermedio, porque considero que eh, el nivel intermedio es lo que se puede alcanzar en un curso. El nivel avanzado se alcanza solo, trabajando. O sea, en un curso te pueden explicar cosas, pero el nivel de, el nivel este, este que muestra acá, está la, la escalera de aprendizaje, el nivel 4, que sos inconscientemente competente en algo, no lo vas a alcanzar en ningún curso. Eso se alcanza haciendo, trabajando. De manera que este, yo les propongo que, si se animan, no hace falta crearse una cuenta. Ustedes pueden. No, perdón, sí hay que crearse una cuenta. Entran a, a, a DataCamp y hacen el examen. Si tienen preguntas, ahí tienen algunas cuestiones. Pero a ver, eh, si me permiten, yo voy a mostrarles. Esto que va a aparecer ahí, esa es mi curva de aprendizaje en DataCamp. He rendido cuatro veces, y la última vez ya he alcanzado 88% del puntaje total, o sea, estoy en un nivel avanzado. Comencé en intermedio y me mantuve en esos niveles rindiendo. Bueno, porque tengo una banda de años programando, y este, con Python, si bien estoy cuando comencé estaba un poco oxidado, ahora que preparé todo el curso estoy en mejores condiciones, probablemente... Eh, junto con los que haga el curso también rinda eh, mejoraremos eso o no, no importa este es, esto no es el logro, el objetivo esto es muy interesante para poder pegarlo en tu perfil de LinkedIn para que el mundo la gente que está reclutando programadores en Python, vea que vos sos nivel intermedio certificado por DataCamp. para eso sirve, pero digamos el aprender es algo que te queda a vos mismo ¿Sí? bueno y a ver, he mostrado todo, así que eh, me parece que podemos volver a preguntas. Pueden hacer preguntas por, por acá, por Zoom, por el chat, lo tengo abierto, o eh, por esta aplicación, si ustedes piden, este, entran con, con el celular o en otra página, ponen esa dirección, eh, van a poder este, escribir sus preguntas y eh, dialogamos un momento. Así que, bueno, está abierta la... Se me durmieron todos. Hola, hola. ¿No hay nadie para preguntar? La página no funciona. ¿Cuál página? O sea, eh, tengo, tengo acá una página que es la... la la pibe, Betuí. No, a ver, esta. Esta página. Sí, sí funciona. O sea, yo estoy ahí, fíjate que está, está caminando. Acá tengo una pregunta. ¿Hasta cuándo se puede inscribir en el curso...? Eh, el curso está previsto para comenzar el 9 de marzo. 9 de marzo es un miércoles, porque el, el mecanismo con el cual se va a dictar el curso es con eh, aula invertida. Aula invertida significa que antes del encuentro tienen que hacer actividades. Básicamente las actividades van a ser ver algún video, resolver algunos cuestionarios, mirar el material, de manera que cuando nos reunamos, podamos discutir sobre eso, porque de nada sirve que me escuchen hablar a mí, yo lo que necesito es contestar una pregunta, una duda que ustedes tengan, para reforzar lo que están aprendiendo. El horario va a ser un horario como este, o sea, tipo 19 horas, puede ser, podría ser más, más temprano o más tarde, pero por ahí las 19 horas es el mejor horario, porque dentro de todo no estamos tan cansados, y le podemos meter dos horas hasta las 9 de la noche, con tranquilidad. Yo sé que por ahí algunos trabajan y bueno tendrán que pedir permiso los días miércoles, una horita y cuarto, una horita y medio, para poder conectarse, desenchufarse y estar en las clases. La página para la preinscripción que están preguntando está ahí en el, en el sitio, acá en, en Pibetui, o sea, para inscribirse es acá, acá abajo, si están pudiendo ver, ahí tienen para inscribirse, es un formulario porque los que se inscribieron en Eventbrite es para este evento, para, para, esta, para esta presentación. ¿Sí? Eventbrite es un producto fabuloso que te gestiona todo, toda la inscripción y el mensaje que tiene que ocurrir para que las personas puedan llegar todas juntas a algún evento como es esta presentación. El horario ya lo contesté, ¿hasta cuándo se pueden inscribir? Y hasta que se llene. O sea, Tengo pensado que el curso no va a superar las 40 personas porque va a ser eh, complicado manejar más. Por supuesto que, a ver, ¿qué puede ocurrir? De repente, hasta fin de semana, hasta la semana que viene, tengo 800 personas que quieren. Entonces, bueno, eh, algo vamos a hacer porque no podemos dejar a tanta gente sin ganas de, eh, sin, sin, sin poder realizarse. Entonces, Podemos organizar otros horarios, más temprano, más tarde, otros días. Pero digamos, entre 40 y 50 es lo que se está pensando que va a ser los interesados en hacer este curso. Cuando se llene, listo, no se pueden inscribir más. Otra pregunta. A ver, a ver, en el... acá tengo más preguntas. Entonces, eh, no funciona la paja, página, me parece que sí. Sale el error de certificado de seguridad, qué raro. Eh, Refresca la página. Puede ser que eh, algo esté caminando mal, pero eh, es una página segura. ¿eh? Fíjense, acá está. ¿bien? O sea, no está asegurado porque en ese mismo sitio vamos a manejar un laboratorio en el cual ustedes van a acceder y van a poder este, eh, ver las notebooks donde vamos trabajando en Python eh, y como tienen que entrar con su clave y seguridad, tiene que estar encriptado, por supuesto. Eh, corrijan, refrescar la página o entrar en modo incógnito, probablemente ahí vamos a solucionar eso. ¿Cuántas clases son por semana y de cuántas horas? Una clase por semana, el día miércoles, dos horas. Vamos a hacer un par de pausas, o sea, cada 40 minutos más o menos un par de pausas para tomarse un cafecito, un mate. Lo que pasa es que para llegar a esa clase vas a tener que dedicarle unas ocho horas antes, ya sea el domingo, el lunes, el martes. Y después de la clase también vas a tener que dedicarle otras horas, o sea, cuatro horas antes, cuatro horas después, para completar la formación que implica una de las actividades. A ver, si, si vuelvo acá al roadmap, fíjense, acá cuando lo muestro de esta manera, no es que primero vamos a aprender eh, tipos, después las listas, los conjuntos, los diccionarios. No, no, no. No es lineal. La, la, la, el entrenamiento, el aprendizaje que está pensado es que vamos a conocer un par de cosas eh, desordenadamente. Tipos, listas, operadores y funciones, porque eso es lo que hace falta para hacer los primeros ejercicios. Y ahí se te va a complicar la semana, porque te tenés que preparar a hacer esos ejercicios y te tenés que preparar para la semana siguiente, que ya vamos a trabajar con conjuntos, repeticiones, excepciones, métodos, y algo de objetos. O sea, la programación, desde mi punto de vista, no es estructurada, ni tampoco es orientada a objetos, ni tampoco es modular. La programación es la programación. Vos como programador tenés que hacer lo que tu cliente pide. ¿eh? Y tenés que utilizar todas estas herramientas. Entonces se va a avanzar... Eh, en profundidad en cada tema y en el alcance de, de, de varios de ellos. ¿Sí? ¿Qué más me están preguntando? A ver. Contesté lo de las clases. Listo, la práctica. Firefox. Bueno, puede ser, no sé, yo hago, hago y pruebo todo con Chrome. Así que puede ser que, que la verdad no lo he probado en Firefox. ¿Va a ser una sola clase semanal los días miércoles? Sí, señor o señorita, no sé, o señora, lo que sea. Efectivamente, una sola clase los días miércoles. Ninguna base de programación, ninguna. Sé que por ahí me, eso me va a complicar la vida, por lo menos las dos primeras semanas, porque juntar gente que sabe, con los que no tienen la menor idea, puede ser complicado. Pero es un desafío, es un desafío porque este, de repente el que sabe, hace preguntas, lo cual es bueno, y el que no sabe, escucha. Y de repente va a poder, este, digamos, acá no hay, que, no hay que tener vergüenza. O sea, lo que no entiendo, lo que no sé, lo pregunto. ¿eh? Porque lo que pasó, pasó. Se lo llevó el agua. No, la cuenta en DataCam no se paga. Las cuentas son gratuitas. Eh, cuando vos te creas una cuenta, tenés acceso al primer capítulo, al, al primer eh, módulo de cualquiera de los cursos que se dictan en DataCamp. Para pasar al segundo ya tenés que pagar. El precio es más o menos, eh, bueno lo pueden ver ahí en DataCamp los precios, pero hay ofertas, hasta la semana pasada había una oferta increíble que era por 80 dólares el año entero, todos los cursos. Por supuesto 80 dólares a nosotros nos cuesta una buena plata, pero Para rendir, tampoco tienen que pagar. Ustedes crean la cuenta, es más, si alguno de ustedes ya sabe algo de Python, yo les sugiero hagan de tripa corazón, más tarde entran, se animan y rinden. Ahí van a tener lo que se llama el diagnóstico. No, yo de puro coraje, pum, lo hice, y acá estamos, ¿bien? Después de este curso, a ver, ¿cuál es mi proyecto? Eh... Tengo socios que vamos a trabajar en ingeniería de datos y en ciencia de datos. Data Engineering and data, data Science. El problema que tenemos, eh, no solamente lo tengo yo y mis socios, prácticamente se tiene en todo el mundo, es que eh, hay poca gente que maneje Python. Entonces nos estamos peleando todos, todos, por alguien que sabe algo de Python. Por esa razón es que este, vamos a trabajar, vamos a invertir un año de nuestra vida preparando gente en Python para que después puedan, por su cuenta o tal vez con nosotros, capacitarse en Data Engineering y Data Science. Eh, Data Science es para cualquier disciplina, es ciencia de datos. O sea, como les decía más temprano, un médico que tiene acceso a la información de de alguna enfermedad en algún lugar del mundo, puede ocurrírsele hacer ciencia de datos sobre esa información. Para hacerlo, necesita saber algo de Python y aprender a usar esas herramientas que hay en ciencia de datos. Supongamos que ese médico encuentra, encuentra un modelo. La ciencia de datos tiene el objetivo final para escribir un modelo. Un modelo es, es una representación de lo que ocurre en la realidad. Encuentra un modelo que permite predecir algo que va a ocurrir. Pero por supuesto es un prototipo, porque el médico no es un ingeniero en informática que va a poder hacerlo eso con lo, la menor cantidad de recursos. Ahí es cuando aparecen los ingenieros de datos. Un ingeniero de datos es un, un profesional de la informática, un graduado de carreras de informática, o una persona que sabe mucho de informática, que va a lograr meter ese prototipo, ese modelo, en un sistema de producción. Porque como les dije en algún momento, las organizaciones actualmente están haciendo un cambio gigantesco en su forma de vivir, en su forma de trabajar. Las organizaciones hoy analizan los datos que tienen, los que consiguen de la sociedad, los procesan y de acuerdo a esos resultados actúan. Eh. El curso, ¿qué valor tiene? Eh, si eres alumno de la Facultad de Ingeniería, eh, de los lo últimos cursos, eh, o sea, un alumno avanzado, eh, es gratis. Caso contrario, eh, bueno, te queda la opción de la mitad de precios, porque sos de la UNJu Y si no formas parte de la comunidad de la universidad, entonces tenés que pagar el 100% del arancel. El curso vale eh, dos cuotas de 6 mil pesos. ¿Cuál es el alcance del curso? Eh, el nivel avanzado en, en el examen. A ver, y ahí podemos charlar, a ver dónde lo tengo. Eh, acá. Bien. Les muestro, les muestro el mío. Esto es la evaluación, la comparación, pero acá lo pueden ver. Si conocen, si saben algo de estadística, eso que estamos viendo ahí es una distribución normal quiere decir que la mayoría de la población se encuentra acá, en la zona verde. O sea, de los programadores que rindieron en DataCamp, Data la mayoría está dentro del grupo intermedio. Hay unos pocos que son novatos, que son este, este lado esta colita de la normal, y hay otros pocos que son los avanzados. O sea, el alcance de este curso es intermedio. Por supuesto que vamos a ver alguna que otra cosa avanzada, pero como les dije, eh, el nivel avanzado se consigue... Eh, trabajando. Podemos hacer workshops, podemos hacer algunos encuentros, unos talleres para discutir determinado aspecto, determinada cuestión de programación en Python, pero o sea, si, a ver voy a ser tal vez complicado, si alguien les dice que van a tomar un curso y ahí van a salir como senior o avanzados en ese lenguaje de programación, están mintiendo. No se puede. El nivel avanzado se consigue haciendo. Bien. ¿Qué otra pregunta? Volvamos bueno, a ver acá. A ver. Eh, no, no, no, no. Eh, ustedes se pueden inscribir para ver si están en condiciones. Y si yo les digo, bueno, miren, si ustedes están en condiciones, van a estar aceptados, yo o mis asistentes, entonces ahí pueden proceder a pagar. Para pagar, lo hacen a través de Mercado Pago, y si utilizan la misma cuenta con la cual se inscribieron, no hay nada más que hacerlo porque el sistema de, de comercialización de mercado pago es, es este, muy, muy, muy simple y preciso. Así que no, no se preocupen por eso. Mira, si sos Apo, ya estás como egresado. Si sos ingresante en informática, no sos alumno avanzado. Entonces tenemos un problema con el tema de la gratuidad. Yo diría que eh, te inscribas ahí en la página, y en la página hay un momento en donde tienen que poner, a ver si puedo mostrarles, a ver, cuando completan este formulario, a ver si está precargado con mis datos, ahí está, ¿ves? Pone nombre, apellido, el documento, el celular, y acá en la segunda pantalla tienen que marcar qué, qué categoría son ustedes, son estudiantes de la Facultad de Ingeniería? son estudiantes o egresados de, de la UNJU, o son otros participantes. De acuerdo a eso, en el siguiente bloque tendrán que poner una imagen de su documento y si son estudiantes, el analítico que les da el SIU, ya sea de la Facultad de Ingeniería o de otra facultad. Si son egresados, una imagen de su título y si son docentes, una imagen de, este, de su designación como docente. Los otros participantes, o sea las personas digamos extrañas o ajenas a la UNJU, eh, no tienen que presentar nada más que su, una imagen de su documento. ¿sí? Así que, eh, esta persona que me estaba preguntando eh, acá, si, si es APU, sos egresado. Si sos ingresante en informática, no sos avanzado. Entonces estamos complicados. Yo sugiero que te anotes, mandas el analítico y lo vamos a ver. ¿Qué más tenemos? A ver. parece que no tenemos preguntas. Eh, profe, buenas noches. <risas> terminaste, o sea, ya te recibiste, si ya te recibiste sos egresado, si no sos un alumno avanzado. Como dije, eh, inscribiste, conseguí el analítico, para, o sea, la, eh, me imagino que en tu analítico, capaz que si terminaste en diciembre, debe faltar una o dos materias, eso no cambia, o sea, que te falte una o dos materias, seguís siendo un alumno avanzado. Así que, lo que te salga en este momento, eso es lo que podés hacer para inscribirte. Eh, en el caso de los estudiantes, recuerden, no, no tengo espacio. Algunos van a tener que pagar, porque si no, de algún lado, tiene que salir la plata para pagar todo esto. Así que, este, si bien nosotros tenemos un, un emprendimiento ahora, en el cual la primera etapa es capacitar personas en Python, para que después desarrollemos actividades de Data Engineering y Data Science, en acá desde Jujuy, pero bueno, eh, tampoco tenemos mucha plata como para soportar muchas capacitaciones gratuitas para todo el mundo. Además, soy un convencido que este, son muy pocas las personas que eh, toman algo que es gratis y lo toman a conciencia, con responsabilidad y avanzan. Eh, muchas veces en la segunda dificultad, que esto no va a ser fácil, eh, simplemente dejan. Y, y lamentablemente el haber gastado un lugar en el curso para después abandonar a la segunda semana eh, va a ser penoso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Nada. El DNI, por favor. O sea, eh, estamos revisando y algunos adjuntan nada más que, eh, o algunos adjuntaron solo el DNI, otros, otros, otras personas adjuntaron el analítico. Cuando ustedes ingresan al SIU, les permite bajar en PDF eh, su analítico. El, esa caja permite subir hasta tres archivos, creo, cinco archivos. O sea que pueden sacarse una foto del, del documento de ambos lados, o scan, lo que quieran, y subir el PDF. Bien. Si ya se inscribieron y le erraron, y bueno, no hay problema, vale la última inscripción. Yo entiendo que a veces uno mete la pata o se corta o manda mal, después se da cuenta, ¿no? no, no. Vale la última porque, porque eso, así funciona. ¿bien? El curso va a estar arrancando en, eh, el 9 de marzo. A menos que tengamos algún inconveniente, eh, se estaría prorrogando, pero en principio está todo planificado para, fíjense, en prácticamente hoy es 8 de febrero. Tenemos cuatro semanas para, para que todo esto funcione y, y hay bastantes personas interesadas, así que seguramente vamos a arrancar en tiempo, en forma. Como dije, va a haber otros cursos también, o sea, terminado este curso va a haber otros. O sea que tampoco es este, como que súper urgente que se anoten en este curso. ¿Más preguntas? Nada, bueno, me parece que entonces terminamos. ¿Bien? Listo entonces, finalizamos por hoy, eh, vamos a hacer otra presentación, pero básicamente es lo mismo, así que por ahí si les preguntan, eh, esto está, a ver, espero que, espero que haya salido toda la grabación, a ver dónde está, sí, sí, sí, está toda, así que.